Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de MeliCat Blog, en este video resolveré tu pregunta de qué significa soñar con ser pobre. Este sueño es realmente común y puede tener diferentes interpretaciones dependiendo distintos factores y el contexto en el que se desarrolle el sueño, por ejemplo si llevas descuidos en tu vida diaria, deberás analizar tus hábitos en busca de alguno que sea perjudicial para ti y que podría estarse manifestando en este tipo de sueños, así que pon mucha atención para poder llegar a una interpretación exacta. Las interpretaciones de este sueño son las siguientes, soñar que eres pobre, nos dice que eres una persona que se siente realmente vacía por dentro, que eres una persona con múltiples inseguridades y temores por dentro, lo que nos hace ver además que no estás seguro respecto a tu personalidad, sobre esa parte de ti que muestras al mundo. Soñar con volverse pobre, tiene un significado moral de que no estás reconciliado con el estado actual de la vida. Y también simboliza pobreza espiritual. Soñar con pobreza de una persona, es un llamado a hacer muchos cambios en el ámbito laboral y familiar. Debes ser cuidadoso a la hora de hacer estos cambios para no lograr efectos indeseados. Soñar con pobreza extrema Esto es un aviso de que varios problemas se van a presentar. Lo malo es que soñar con pobreza extrema no da un aviso sobre qué área va a ser afectada, lo económico, lo sentimental, familiar, etc. Debes tener mucho cuidado, porque significa que los problemas están cerca. Soñar con ver personas pobres, está relacionado al ámbito laboral y denota que sientes mucha inseguridad en tu trabajo. Así que tienes que tomar acciones para mejorar esta situación. Pero este sueño también nos habla del ámbito familiar y amoroso, pues nos anuncia que vienen grandes cambios. Y recuerda el mensaje más importante de esto es tener el coraje de enfrentar la pobreza.